¿Vale? Pues bueno, voy a presentar al invitado. Nadie le conoce, eh, nadie la ha visto y va a seguir siendo así. ¿Vale? Va a seguir siendo así. Así que tenemos al, a uno de los primeros youtubers, al gran Hugo Bandán, aquí con nosotros. A ver si entra. Hola, Roberto, ¿qué tal? Hola, Lugo, ¿qué tal, Hugo? Encantado. Bueno, eh, como veis, eso es lo que vais a poder ver de él. Nada más, lo que sí podéis escuchar es su voz, que no es la típica voz que escucháis en internet. Entonces, bueno, hoy tenemos un invitado carismático y especial eh, y queríamos saber acerca de esa persona que está detrás de ese personaje del canal, que yo creo que es muy interesante de saber, no solamente el personaje, sino también la persona, pero siempre con ese misterio que le caracteriza. Entonces, nada, Hugo, pues me gustaría que empezaras Contando un poco de ti, ¿vale? El por qué empezaste con el canal, el por qué no, el por qué el hacerlo de esa forma que lo haces, la voz... Bueno, un poco en general para que la gente te conozca, que te presentes así. a Bueno, pues me llamo Hugo y me he hecho, pues digamos que conocido gracias fundamentalmente al canal de YouTube que tengo, que es Hugo Bandán, Que se caracteriza, pues fundamentalmente por los vídeos de culturismo, pues con un estilo muy peculiar y yo creo que único. Y si quieres te empiezo contando un poco el por qué abrí el canal. Luego ¿Sí? te voy a explicar un poco el por qué le he dado ese aire místico, filosófico, esotérico a los vídeos de culturismo. Así que vamos por orden. Pues mira, el canal lo abrí porque un día estaba, pues no sé, navegando por, por internet y vi una entrevista, o bueno, no sé exactamente qué era, de un chaval que se llama Hola, soy Germán que es un youtuber, que ahora creo que ya no está en YouTube, o no lo sé, muy famoso, es un tío monstruo a nivel mundial. Y fue ahí cuando empecé, coño, a interesarme por esto de YouTube, porque yo no, no consumía realmente. Sabía lo que era, pero no, no lo consumía. Y un día trabajando de noche, en fin de semana, que yo en esa época trabajaba en la noche, los fines de semana también, con un compañero, eh, pues le conté un poco esto. Coño, esto de YouTube, esta gente que... Le veía futuro al formato, vamos. Y me acuerdo que le dije, no sé cómo, pero voy a encontrar la manera de destacar aquí. Y bueno, pues esto fue un viernes o un sábado de noche, no recuerdo. Eh, pues a la semana siguiente, pues ya me senté un día por la tarde a pensar la manera en la que podía pues abrir un canal, eh, pues qué tipo de vídeos subir, este tipo de cosas. Y no sé por qué, pues me acordé de la muerte de Andreas Manser que yo tenía alguna revista, un tenía de aquella alguna revista por casa, ahora ya no tengo ninguna, y dije, coño, ya lo tengo, voy a empezar contando pues, anécdotas de, de culturismo, que además me di cuenta que no, que no, no había nada de eso, por lo menos en la hispana. Y empecé un poco así, no fue el primer vídeo que subí, el de Andrés Manser, no recuerdo cuál fue, creo que fue una biografía de Arnold Schwarzenegger, y empecé un poco así contando biografías eh, y luego, pues, también vídeos cortos contando anécdotas. Luego lo fui ampliando, pues, ya temas, otro tema que a mí me apasiona, que es el tema de las artes marciales y, y el boxeo. Y fue así un poco, pues, cómo empezó la cosa. Vale. Bueno, pues, ¿por qué año fue eso en el que empezó todo esto? Mira, esto fue cuando empecé yo ya de manera, pues, continuada a subir vídeos, fue, no sé, finales de del 2014, más o menos. Yo Va. creo que fue cuando ya, como mínimo, subía un vídeo a la semana. Vale, y deduzco, por lo que has estado diciendo, entonces, que estás vinculado no solo como espectador, sino como practicante en el mundillo tanto del culturismo como de las artes marciales. Obviamente. Bueno, esto, a ver, eh, si quieres, primero empezamos el por qué le he dado la orientación de... Todo el mundo lo que es el ocultismo, el esoterismo, el mundo del misterio, en fin. Que es una sí. cosa que me han preguntado mucho, por eso me parece que este es pues, el medio y el momento para contarlo. Pues cuenta. Para... Sí, mira, eso tiene una explicación. La gente piensa que es por mi afición a bueno, pues, a todos estos temas y es en parte, pero no es el principal motivo. Para explicar el principal motivo, pues tenemos que subirnos al DeLorean y retroceder en el tiempo pues, hasta finales de los años 80 que es cuando a mí en, una, en unas navidades mis padres me regalaron un libro, que fue el libro pues realmente que marcó mi vida, que marcó un cambio. Y ese libro es OVNIS S.O.S. a la humanidad, que es un libro de J.J. Benítez, bastante conocido, no solo el autor, el libro también. Y bueno, es un libro en el que se narran pues unos supuestos contactos, bueno, o avistamientos OVNIS en, Chile, en Perú, en los arenales de Chilca, que es un desierto. Y bueno, eso fue digamos que lo que empezó a, despertó en mí un poco el interés del tema de la ufología, la parapsicología, todos estos temas. Y luego, eh, más o menos pues, unos meses después, esto fue creo en 1987, pues principios de 1988 eh, había un local cerca de la casa de, de mis padres en donde había pues, conferencias y charlas de este tipo que en aquella época era algo bastante inusual, y sobre todo pues en ciudades pequeñas. En Barcelona, Madrid, pues había un poco más, pero fuera de eso era algo pues totalmente residual, no había casi nada. Y bueno, daban una charla, no recuerdo exactamente de qué era, si era de ufología, no lo recuerdo exactamente. Y yo fui, yo tenía 12 años, era un niño. Y bueno, pues estuve allí, no cobraban entrada ni nada. Y yo recuerdo que le hice una pregunta a lo que era la, la persona que estaba haciendo la ponencia, digamos. Tampoco te puedo decir, Roberto, la pregunta porque ya no me acuerdo. Sí. Pero era algo de ovnis. Y bueno, pues la gente se rió porque, coño, era gente adulta, de, supongo que de 40 para arriba, la mayoría. Y yo era un niño, era el único niño que había allí, que tenía pues eso, apenas 12 años. Y bueno, pues al acabar lo que es la charla, se acercó a mí una persona que es una persona que me ha marcado muchísimo en la vida y es una persona pues que no fue el que, digamos, me incitó, pero sí avivó muchísimo mi interés por por, to, o sea, por todos estos temas y fue realmente el culpable de pues que un adolescente pues fuese fagocitado por el tipo de... pues esta literatura esotérica, digamos. Bueno, este señor que creo... Tengo la seguridad absoluta de que es la persona más inteligente, más dotada intelectualmente con la que yo haya tenido trato nunca. Era una persona, era notario en Madrid, por cierto, era una persona pues, de extraordinaria inteligencia y además fuerte contracción hacia el estudio. Una persona, un verdadero erudito literario. Bueno, esta persona que vivía en Madrid, lógicamente, yo lo volví a ver... Pues a los pocos meses que hubo otra, pues otra charla de este tipo y vino el Señor. Y a partir de ahí entablamos una relación que fue una amistad epistolar, fundamentalmente por carta, alguna vez llamada telefónica, pero básicamente por carta. Y como te digo, este es el Señor que me, digamos, me marcó el camino sobre todo de lecturas y me daba muchos consejos, ya te digo, era una persona pues muy inteligente. Nunca llegué a saber si era teósofo o más bien si pertenecía a la, sociedad, a la sociedad teosófica española, es algo que nunca supe, pero bueno, lo intuyo, da igual. Y como te digo, este es el señor pues, que me, me metió en todos estos temas, digamos, ya en profundidad. Y esto marcó totalmente mi adolescencia, que fue una adolescencia pues, atípica, porque ya te digo, yo los fines de semana prácticamente no salía nunca con mis amigos. Me quedaba en casa leyendo libros de estos temas, fui un lector compulsivo de revistas, no solo de revistas de estos temas, la más allá, la Año Cero, las más conocidas aquí en España. Yo ya leía revistas de culturismo en esa época, leía revistas de bioconsolas, la Hobby Consolas que se llamaba, compraba la, creo que la esta de cine, la Fotogramas, y bueno, y algún, ah bueno, soy un fanático de la NBA, es verdad, también compraba dos de baloncesto, la Gigantes y una que era, creo que se llamaba eh, Gigantes del Superbásquet o algo así. Que era una revista ya orientada únicamente a la NBA. Y bueno, pues como te digo, este señor me marcó muchísimo, pero muchísimo estos temas. El tema es que cuando yo tenía 17 años esta persona falleció. Y eso a mí pues me afectó, pero muchísimo, muchísimo. Y ya empecé a dar tumbos mi rendimiento ya, incluso académico, ya bajó, había bajado, es cierto, y justo a los pocos meses del fallecimiento de esta persona, se cruzó en mi vida una persona que no tenía nada que ver con este mundo, era una persona de la noche, tenía yo, pues no sé, 18 años o 19 a lo mejor. Pues una persona muy mala, una persona de estas de corazón oscuro, una persona que me hizo muchísimo daño, pero vamos, un auténtico hijo de puta. Y esta persona me llevó durante bastante tiempo por un camino que no era el que yo tenía que seguir. Y eso es una cosa pues, que a día de hoy aún estoy pagando porque en realidad mi vida no es como yo me había pensado, no es como yo tenía proyectado en mi cabeza, pues eso cuando tenía 15, 16 años. Y eso es una, ¿cómo te diría? Es una herida que, que tengo en el alma y que... Porque, vamos a ver, en cierto modo siento que, que he traicionado, que he decepcionado a ese niño, a ese adolescente que, que soñaba pues, con ser como Benítez, como el profesor Germán Argumosa, como toda esta gente. Ese niño que pensaría que hoy estaría, pues, con 45 años que tengo, que no te lo he dicho, pues no sé, supongo que en alguna selva de Sudamérica, con un cuaderno de notas, haciendo una investigación de vete a saber qué. La realidad es que eso no ha pasado ni va a pasar ya. Y ya te digo, es una herida que tengo, pero también te tengo que decir que es una herida que ya tiene hace muchos años su apósito y ese apósito es la persona que está a mi lado, mi pareja, que es la que definitivamente ha cerrado esa herida porque si yo llego a seguir, pues un poco por la, por la línea que tenía que haber seguido en esa época y llego a estar, pues no sé, llevando una vida de investigador, lo primero nunca lo hubiese conocido y lo segundo, pues por extensión, no estaría con ella. Y al final... Yo no sé si os pasa a vosotros, que también ya tenéis, bueno, pues una cierta edad, no mayores, pero sí maduros. Que con los años te das cuenta que lo realmente importante, lo único que importa en la vida es la gente que tienes a tu lado, la más próxima. Sean tus padres, sea tu pareja, tu mujer, novia, amigos íntimos, los íntimos, eso es lo único que importa en la vida. Y eso es un poco la, la lección que me quedó de no echar la vista atrás, ¿sabes? Y realmente ya es una cosa que no me, no me produce daño ni te lo estoy contando, ¿sabes? Pero ya no pienso nunca en ello. Y el principal motivo es que es eso, que no solo lo he asumido, que por errores que cometí yo, en parte también por el elemento este que me, me arrastró a temas que no tenía que... que yo no tenía que haber estado en esas cosas. Y luego vale, también fue cosa, culpa mía. ¿Perdona? Una cosa, Hugo, que te, quiero, que te quiero decir. Entonces, más o menos lo que vienes a decir elegir... Esto, esto como algo anecdótico para los chavales jóvenes para que aprendan, y es que en esta era en la que el triunfo siempre es externo, siempre es lo mediático, que más o menos viene a decir que muchas veces el éxito es anónimo, es decir, que tú se puede decir que no has tenido éxito en lo que querías, pero lo has tenido de otra manera, aunque sea de forma anónima, que es tu pareja, tu familia, o sea, tu vida, el día a día, que yo creo que no, eso es algo muy importante que no todos pueden decir, claro. No, mira, en redes sociales, eh, Roberto, vosotros lo sabéis que estáis en ellas, se miente en general por todo, pero sobre sí. todo se miente en una cosa, en ser felices. Sí. Sobre todo esto se ve en Instagram. Todos estos que están, no solo en el sector fitness, en el sector de la moda, en el sector que sea, coño, todos salen riéndose, todo es happy. Y la vida no es así, eso ya lo primero. Y lo segundo, sí. pues tú a lo mejor conoces la realidad de lo que hay detrás de muchas de estas personas que proyectan una imagen de, pues de felicidad no sé, eterna, digamos, y es todo mentira, eso para empezar. Y lo segundo, pues efectivamente la felicidad está en última instancia siempre dentro de uno, no está en tu triunfo pues, a nivel profesional, que eso puede ser importante, no te digo que no, pero la felicidad está siempre dentro de uno, tú puedes ser multimillonario y ser un desgraciado, un infeliz, porque, no sé, no tienes amigos... Eh, no tienes pareja, sabes que todo el mundo se te acerca por un interés de dinero, de influencias, lo que sea al final la felicidad la tienes que buscar dentro de ti, con esto no quiero decir por supuesto que tengas que vivir en una cueva o que el dinero no tenga importancia, tiene que haber un equilibrio a ver si nos entendemos también eh, Sergio ¿tú es, curioso, algo? es curioso que eh, además viendo los comentarios del, del chat y tal, que sin hablar sin haber hablado Nada de culturismo, que normalmente la gente entra al programa por culturismo, el ambiente que has conseguido generar en, eh, con, tu, con, tu, con tu relato. La verdad es que nos hemos quedado aquí todos y todas las personas que normalmente en el chat siempre están un poco guerrilleros y tal, la atención que ponían y las palabras que tenían y es la facilidad que tienes, es un poco lo que pasa con tus vídeos. O sea, que te sientas a verlos y te los tragas dentro porque ese... La retórica que tienes es que atrapa, la verdad. Que a mí me estás contando tu día y estás súper atento, aunque no estuviéramos hablando de culturismo, y era algo que estaba viendo también en el chat, que toda la gente estaba como muy en, en vilo, atento a lo que estabas relatando. Y, y tienes esa magia, desde luego. Sí, a ver, es que medio que se me corta. No escuché muy bien lo último, pero también te tengo que... Os tengo que decir una cosa, perdón, que estáis los tres, obviamente. No ha habido ni un solo día en el que en algún momento no haya tenido un pensamiento para este señor, ni un solo día. Imaginaros ya la importancia que puede tener o que ha tenido esa persona, sigue teniendo, de hecho, en lo, que es, en lo que es mi vida. Y es una persona que solo vi dos veces en mi vida. Y aparte, mira, no os lo dije, esto es algo que no lo sabe nadie. Lo que os estoy contando ahora no lo sabe ni mis mejores amigos, es más, es que no lo sabe ni mi pareja. Nunca lo he hablado con nadie. La única persona que lo sabe, supongo que se acuerda, es mi madre, que es la única que veía que llevaban cartas, llegaban, que también me mandaba libros, este señor. Es la única persona que, que lo sabe. El resto, nunca he hablado con esto. Es Son temas, no es que sean privados, pero son temas como muy íntimos, pero no sé, en parte es algo que está vinculado a mi canal a, pues, a esta historia, digamos.